días, estamos en esta ocasión desde el centro recreativo jalapeño, aquí este a través de Cultura Errante y ahora tenemos la fortuna de contar con la presencia de Ruth que nos va a ayudar un poco en ese trabajo y en, en este momento les vamos a comentar por qué ya que pues estamos aquí en la exposición de Alan es un pintor joven, se puede decir eh, que está en este momento pues exponiendo su obra aquí en el en el Centro Recreativo Jalapeño, una, una obra llena y plena de color, con una creatividad eh, bastante, bastante buena, la verdad. Eh, nosotros eh, queremos hablar un poco de la obra y a, hablar un poco del trabajo de Alan, pero no porque, bueno, Alan nació con síndrome de Down, pero no nos queremos enfocar en este en este tema, en este asunto, porque nosotros lo vemos como un artista y no como un individuo eh, que pueda ser exhibido solo porque tiene una discapacidad intelectual, ¿no? Así es. Eh, como en alguna ocasión tal vez vieron el video, eh, tú has trabajado muchos, muchos, muchos años eh, con personas con síndrome de Down y bueno, pues ella nos va a tratar un poco de adentrar en una nueva manera. De ver a las personas con discapacidad intelectual para alejarnos un poco de este, pues, rollo, ¿no? Que tenemos es. Eh, muy inculcado, así como paternalista o de plano este, muy excluyente, ¿no? O sea, así nos es. vamos como a los extremos, ¿no? Hay así un es. punto donde hemos encontrado el punto donde los consideremos, eh, pues, uh -huh. una persona sí, sí. que está... Haciendo su trabajo simplemente como tú o como yo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que cómo podríamos los otros... Eh, hacer eso, ¿no? Uh -huh. Yo te comentaba hace un rato de que es una, una buena forma de ir des, desmistificando a la persona que vive una discapacidad, que está dentro de, dentro de una estructura socialmente ya formada y que la discapacidad hay que, hay que invitar a los otros a verlo que, que la persona no es la responsable que, que, que tenga una discapacidad, que esté en situación de discapacidad, sino la discapacidad entra cuando, cuando empi, empieza a relacionarse con el entorno y entonces como, como la discapacidad no está en la persona, la discapacidad es un constructo social hay que empezar a, a, a cambiar discursos, hay que empezar a modificar el entorno de cómo poder, cada quien desde su trinchera, eh, colaborar para ir cambiando esa estructura social. Y esto que, que estamos viviendo aquí ahorita en, en, en el Centro Recreativo es ver el talento de Alan Telles. Y de esta forma ir viendo y no enfocándonos que él tiene síndrome de Down, porque el, eh, esto vamos contribuyendo a ir tecnificando esto y que se vea que las personas que viven en discapacidad o en situación de discapacidad son personas que tienen talento nada más que hay que buscarlo hay que descubrirlo y esto nos corresponde a los otros como, como sí. tú comentaste ¿no? y hay que ayudar a desarrollárselo como a cualquier persona ¿no? o sea nosotros ahora estábamos viendo eh, el trabajo pictórico de Alan, eh, incluso discutiendo con Miguel, que bueno él, él tiene más, este, más, más eh, trabajado, trabajo, ¿no? sí. algunas cuestiones de detalles técnicos, y llegamos a este asunto que conceptualmente su trabajo es muy bueno uh -huh, uh -huh. y que eh, efectivamente creo que necesita so solo desarrollar algunas cuestiones técnicas pero que no creemos que, que, es, o sea, que le hace falta pues impulsar, eh, trabajar sí, con él y, sí. y todo esto exacto, pero su obra es bastante buena, bastante o sea, como yo ya lo he dicho antes, yo soy un super fanático del color y para mí que gustan tanto los colores, esta obra realmente es muy muy recomendable que la vengan a ver en, uh -huh. en, en persona y que reiteramos, eh, dejemos a un lado que que tiene síndrome que de Down, tiene síndrome de ¿no? Down. Ajá. entonces enfoquémonos en el trabajo del artista así es, de su talento, de su obra y de esta forma podemos ir, ir fortaleciendo también y, y resaltando que Alan es es veracruzano y cómo nosotros desde un, desde un estado ampliamente diverso intercultural ir metiendo cómo fortalecer a, este, a estos talentos porque no nada más, ahorita estamos, estamos enfocados en la obra de Alan, pero, pero el estado de Veracruz es tan diverso que esto va a inspirar, va a inspirar para que empiecen eh, otras personas, no con el mismo talento de Alan, pero inspiradas también en mostrar su... su el, eh, la, ese, ese espíritu creativo, artístico que pueden tener, ¿no? Esto que, que sucedió ahorita aquí en, en, en, con Alan en su visita en el centro recreativo, va a fortalecer a toda aquella persona que, que altera su vida, que altera su vida la discapacidad, uh -huh. o nos altera a nosotros el, el, el toparnos con una persona con discapacidad, ¿no? Sí, así es. Y bueno, hay que tomar en cuenta también algo que es muy... Pertinente recalcar que eh, como todo artista y como toda persona su trabajo merece completo y absoluto respeto. ¿no? Sí, claro. Porque luego, pues, eh, no sé, tú sabes, digamos, dices, ah, es una persona con discapacidad, uh -huh, este, uh -huh, vamos uh -huh. a darle un rinconcito por ahí olvidado, no sé, uh -huh. vamos a ponerlo por ahí junto a cualquier otra cosa. Y creemos que, bueno, pues, o sea, eso es totalmente y una absoluta falta de respeto hacia una... Un individuo que por el hecho de su condición no quiere decir que haya perdido sus derechos Ni que no Exacto. tenga eh, los uh -huh. mismos derechos o el mismo eh, trato que uh -huh. los uh -huh. demás ¿no? Esto que estás mencionando es bien importante que, bueno, que lo mencionas Porque efectivamente ahí es donde está nuestra digamos nuestra lucha social ¿no? En ir fortaleciendo estos derechos humanos Y que se, sea respetado al parejo de cualquier artista plástico Claro. Que podemos, podamos tener acceso y que nos visite en, en nuestros espacios, ¿no? Pero aquí es algo meramente formativo y que corresponde, por eso yo aplaudo mucho lo que están haciendo. Corresponde a nosotros como sociedad articular esta nueva forma de hacer política Muy para el individuo. Este, Comentábamos hace rato, porque está en medio ensayamos, no crean que no, este, un poco.. Eh, el asunto este que hablábamos de la inclusión, uh -huh. ¿no? Y de este y de, la, y de, de las palabras que a veces nos fallan y que hemos mm, llevado también como una especie de lastre durante tanto tiempo y que no permite también... Porque el tema era inclusión versus este... Ay, la otra... ¿Inclusión? ¿Exclusión? Integración. Integración. Ajá. Ah, ok, ok. Entonces, uh -huh. a ver si nos puedes tú este, un poco pues, ampliar más... Sí, la, la, la integración es permitirle al otro que esté aquí con nosotros, pero, pero con acciones excluyentes a la hora de participar. No, no creo lo que haces, ¿no? No creo lo que tú me dices. Y esta esta forma es, es está muy arraigada en todos estos cuadros que tratan de hacer acciones incluyentes pero hay una frase que dice, no podemos tratar igual a los desiguales, porque la, desigualdad favore, este, la, la igualdad favorece la desigualdad, ¿sí? en, en, la, en, en eso que no entra en el molde de lo que pensamos integrar, o lo que queremos, la palabra exacta es incluir, uh -huh. pero para, hay que aprender a incluir, con acciones, por eso comentaba yo hace un rato cómo poder articular todas estas acciones que nos lleven a una inclusión ¿Qué tan difícil será tumbar esos paradigmas sobre todo, bueno el mundo del arte es muy competitivo, casi todo, pero el del arte es muy competitivo y muy difícil y entonces ¿qué tan difícil será romper como con esos paradigmas y quitar el, ese, ese velo el, de... El... de, de... Como ya habíamos comentado otra vez, eh, paternalismo y de solo ver este, o sea, como, perdón de la palabra, como un fenómeno uh -huh. extraño uh -huh. al, a, al, al pintor o al artista uh -huh. que, con, que lleva alguna discapacidad, ¿no? Esto es lo que nos corresponde hacer a nosotros, los que hemos estado en una lucha constante por los derechos de las personas con discapacidad. y lo que están ustedes haciendo es sumarse a esta lucha social para poner en condiciones de igualdad a los, que, a los desiguales, digamos, ¿no? en condiciones de igualdad. Pero para esto debemos de romper estructuras sociales y construir nuevas estructuras que enseñemos a todos los cuadros de que conforman una sociedad a, ir a irse sumando a este cambio paradigmático de un enfoque meramente médico rehabilitatorio, asistencialista, paternalista que está muy arraigado, como lo dijiste hace un rato para entrar en un, en un enfoque de derechos humanos que todo, todo, todas las personas por el simple hecho de haber nacido tienen los mismos derechos ya hay, hay marcos jurídicos que, que tenemos que enseñar a utilizarlos ahí están, pero ahora hace falta enseñar el cómo el cómo ejercerlos tanto nosotros como esos grupos sociales que andan en una lucha en una lucha toda desarticulada pero cuando unamos esos cuadros de lucha otra cosa va a ser y por lo tanto lo que, lo que comentabas ahorita es exigirle a quien nos está dando un espacio que no es por demeritar nada que yo estoy a la altura, en el caso de Alan ¿no? como cualquier artista plástico que ha expuesto aquí y que requiero de un espacio que haga resaltar no que tengo síndrome de Down sino que estoy a la altura de cualquier artista plástico pero eso corresponde al, a, a los que nos hemos dedicado a ir posicionando los derechos de las personas con discapacidad desde la, junto con las familias que, tienen, que, que están con un miembro con discapacidad llámese síndrome de Down Hola. O cualquier otro, cualquier otro déficit funcional que nos vaya acotando a, un, a un es, una conceptualización histórica que está muy arraigada. Sí, incluso a nosotros como sociedad civil y algunos como padres, también nos correspondería un poco el trabajo de explicarles a los más pequeños cómo convivir y cómo interactuar y cómo tratar a una persona con una discapacidad ¿no? para porque también nosotros eh, tenemos el vicio este de, ay no, este para allá está malito ¿no? ya ¿no? <risa> ves así que es, la palabra esta? así es, no extraña. se pega ¿eh? Ajá, sí, sí, es sí. Sale. sí, sí, no, no, es contagioso, ¿no? no es contagioso, entonces yo creo que también no, no, no todo corresponde a instituciones ni nada, sino a nosotros como así individuos también te, eh, hacer este pequeño giro ¿no? en, en nuestra muy arraigada y mal idiosincrasia acerca de las personas con una discapacidad desde mucho tiempo para acá por eso es la propuesta de ir en dependencias como dice sobre todo ir elaborando eh, protocolos de actuación ¿sí? pero en lo que eso no sucede por eso ustedes están abonando mucho a, esta, a este cambio paradigmático y esto es una invitación que se le tiene que hacer a la sociedad en general, que se acerquen a ver cómo, cómo abonar para acelerar ese cambio de paradigma, ¿no? que nos beneficie a todos. Y formando acciones para el bien común, para ir conformando una mejor sociedad, mucho más solidaria, mucho más participativa. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias. Este fue un pequeño videíto corto, pero era importante... Eh... Puedes ser tu participación, como dijimos hace rato, porque pues, tienes años en esta labor. Y bueno, pues, eh, importante también que vengan, visiten eh, la obra de este artista, Así ¿verdad? Es. Y eh, les prometemos que más adelante vamos a tener una, una, charla, una charla con él, porque pues está a punto de irse creo, a New York, ¿no? A, a, a también exponer, sí, sí, sí, y sí. bueno, tiene una amplia trayectoria, uh -huh. este, que nosotros vamos a dejar aquí unos enlaces de... Eh, Aquí abajo también al trabajo de Ana Ruth y gracias. al trabajo de él, para que conozcan un poco más, para que abramos un poco nuestra visión, nuestra perspectiva, ¿verdad? Y este y pues como ya lo hemos dicho, para que construyamos una mejor sociedad para todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿eh? Gracias, gracias, gracias a Gracias a ustedes. Miguel también. Gracias. Saludos. Hasta luego.